presentó el programa turístico y cultural Recreo, junto a funcionarios bonaerenses y nacionales. En el acto, el mandatario dio a conocer las actividades de turismo, cultura y recreación para la temporada 2020. Y Todos, absolutamente todos, hablan de una temporada realmente muy muy buena, que se ha recuperado números que no se veían en los últimos cuatro años, seguro. Es una batería política que tomó el Gobierno Nacional por decisión de Alberto Fernández, que acompañó el Gobierno Provincial. Que hoy se ve que la gente anda más tranquila, con un pesito más en el bolsillo, y puede venir acá. Para ellos es diversión, esparcimiento, descanso. Después de un año complicado, porque estamos en crisis, este, y al mismo tiempo para la ciudad y para todos los destinos de la provincia turísticos, ha sido una oportunidad para recuperar lo que venían perdiendo: empleo, producción, negocios, comercio, bueno, todas cosas que hacen es que la provincia de Buenos Aires esté mejor. Educación. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. ...resolvió devolverles a todos los docentes... ...los días de paro del mes de noviembre... ...que habían sido descontados por el gobierno anterior... ...todos los docentes que fueron afectados por esa medida... ...van a percibir el reintegro en el sueldo del mes de enero... ...que se abona en los primeros días de febrero. Política El ministro de Defensa, Agustín Rossi... ...honró a los 44 tripulantes del Ara San Juan... ...en la base naval de Mar del Plata y ratificó el compromiso para que la investigación avance. El ministro estuvo acompañado por el almirante José Luis Villán, el intendente de Mar del Plata, entre otras autoridades quienes entregaron una ofrenda floral en el cenotafio de la tripulación del submarino. Y me pareció que por todo lo que había sucedido en, en este tiempo con el ARA San Juan, eh, mi primera visita al interior tenía que ser aquí en Mar del Plata. De alguna manera... Como, como una cosa gestual de todo lo que nos importa y nos impactó todo lo que sucedió, digamos, ¿no? Claramente es una capacidad que la Armada Argentina no tiene que perder, que es la capacidad de, de submarino ¿no? Y, y, yo, y yo veo, además, porque me tocó muy de cerca todo lo que significa cuando se recupera una capacidad, ¿no? Eh, claramente que mi objetivo es que las Fuerzas Armadas no pierdan capacidades, y en eso voy a poner mi energía. Economía Popular. El gobierno abrirá una instancia de negociación con la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático para que los denominados popularmente supermercados chinos se sumen al programa Precios Cuidados. La presidenta de la entidad, Yolanda Durán, fue convocada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para que estos negocios de proximidad distribuidos en la mayoría de las ciudades del país puedan sumarse a la iniciativa de establecimiento de precios de referencia. Y La verdad que el programa está bueno que lo vuelvan a revivir porque había una distorsión de precios tremendo. No sabíamos realmente primero si el consumidor estaba comprando bien o mal y nosotros no sabíamos si los mayoristas y los distribuidores lo estaban vendiendo eh, bien o mal pero creo que sí, había abusos de parte también de nuestros proveedores y por ende lo pagaba el consumidor. Y estamos dispuestos a participar como hicimos con Augusto Costa cuando estuvo como secretario de Comercio. Esperemos que la nueva secretaria también tenga la misma sintonía y podamos llevar a cabo con una comunicación fehaciente a nivel nacional. Si hay comunicación y nos dan toda la señalética y negocia los precios con los mayoristas, los distribuidores que se hacen, a veces, se hacen los vivos, siempre tienen alguna excusa para aumentar o para agradecer que no tienen el producto, bueno... Eh, nosotros estamos dispuestos a trabajar Derechos Humanos Alberto Fernández sostuvo este lunes durante una reunión con referentes de organismos de derechos humanos que el de Macri fue el único gobierno en democracia que usó la justicia para perseguir opositores y encarcelarlos y llamó a discutir sobre la influencia de la política en el poder judicial en ese contexto adelantó que a fin de mes ingresa el proyecto de reforma judicial al Congreso el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, consideró que la situación de vialidad nacional es grave, tras conocerse que durante la gestión anterior se crearon más de 80 gerencias de manera ilegal, por lo que evalúa realizar una denuncia judicial. Bueno, la situación de vialidad para nosotros es grave, es grave porque es un organismo para nosotros estratégico, importante, que fue muy, muy destratado durante los últimos años, este, con una estructura burocrática que, que, que, que se sobredimensionó y se sobredimensionó a manos de cargos políticos, con más de 80 gerencias que se crearon, eh, con funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador, funcionarios que ejercían cargos de directivos en las empresas contratistas, pero que este, al otro día estaban ocupando cargos gerenciales en vialidad y otorgando obras y licitaciones a las empresas que ellos representaban hasta el día anterior. Entonces. Bueno, claramente una situación en ese sentido de, de mucha irregularidad y, y en general un organismo que está muy lejos de mostrarse como eficiente en la gestión de Macri, un, un organismo que no cumplió con ninguna ruta segura que se había prometido que se había comprometido y que eran alrededor de 4.000 y eso no lo digo yo, lo dicen los gobernadores, lo dicen los intendentes pero también lo dicen las auditorías internas del organismo que son absolutamente categóricas. Economía Popular. El presidente de la Cámara de Autoservicio Distribuidores Mayoristas, Alberto Guida, adelantó que hay posibilidades de que los precios cuidados regresen a los mayoristas y dijo que ya se reunieron con la secretaria de Comercio, Paula Español. Lo que este, la Secretaría de Comercio me hizo manifiesto es que, bueno, que tuviera paciencia, que primero iba a salir este, en, en el canal supermercados, pero que estaban trabajando porque consideraban también que el canal mayorista debería volver a involucrarse en Precios Cuidados. Todavía por el momento no. Con lo cual, digamos, este, la intención es muy probable que después de la reunión que mantengan hoy este, con varias cámaras minoristas, volvamos a ser convocados para ver qué posibilidad existe con qué productos y con qué proveedores. Sociedad. El gobierno anunció la rescisión de los contratos de obra para el soterramiento del tren Sarmiento. El ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó que el Poder Ejecutivo está trabajando y avanzando en la rescisión de los contratos para las obras del soterramiento porque de la forma en que está planteado es inviable. Hoy está absolutamente paralizada, eh, de todas maneras estamos trabajando con el gobierno de la ciudad, en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante desde el punto de vista técnico, y nuestros equipos están trabajando en dos aspectos, uno es el jurídico, para ver de qué manera se puede hacer esa recesión de contrato sin que en un juicio millonario para en contra del Estado y obviamente queremos resguardar eso de sobremanera. digamos Muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título pero que después las consecuencias económicas son muy graves y nosotros no vamos a hacer eso, vamos a cuidar el recurso de todo el mundo. Así que quiero ser muy prudente respecto de esto y por eso digo vamos a tener un análisis efectivo de nuestra área jurídica al respecto que ya está trabajando. Provincia. El gobernador Axel Kicillof pidió buena fe y madurez a los tenedores de los bonos que vencen el 26 de enero, pidió postergarlo hasta mayo y remarcó que la deuda que dejó la gestión de María Eugenia Vidal es insostenible. Que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo, no hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el Gobierno Nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente lo dije el mismo día en que este, me hice cargo de la gobernación muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires. ...que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores una, un accionar igual que el nuestro... ...de buena fe y con madurez para impedir que la resolución... ...de este problema de sostenibilidad sea una resolución desordenada. Por su parte, el ministro de Economía de la provincia, Pablo López brindó detalles sobre la propuesta de reperfilamiento a los tenedores de bonos de deuda bonaerense que vencen a fin de este mes. La situación de la deuda es una situación que, que no es sostenible y ahora lo que hicimos fue concentrarnos específicamente en los tenedores de este título en particular que tiene un vencimiento el 26 de enero y lo que estamos haciendo es solicitando el consenso para diferir el, el pago del capital, porque lo que tenemos el 26 de mayo es un pago de capital y un pago de interés. Lo que estamos proponiendo es eh, diferir el pago del capital hasta mayo. El intendente de San Isidro, por Juntos por el Cambio, Gustavo Pose, admitió que el reperfilamiento de la deuda es consecuencia del Estado en que María Eugenia Vidal dejó la provincia luego de cuatro años de pésima gestión. Obviamente se trata de algo que no es asignable a la actual administración, ¿no? A la administración que lleva escasos 15 días hábiles, ¿no? Era... Se sabía medio en el municipio de, de la política de la provincia de Buenos Aires que al no, no haber conseguido en, a mi, promediando el inicio del mes de diciembre no haber conseguido eh, María Eugenia Vidal que el Banco Provincia se hiciera cargo de, de compromisos de deuda que tenía más inmediatos que la provincia iba a entrar en default en realidad la provincia ya estaba en default en el mes de diciembre Agenda El presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo 31 de enero con el Papa Francisco en el Vaticano según lo confirmaron fuentes de la Santa Sede y de la Cancillería Argentina El encuentro, que se concretará en la biblioteca privada del Palacio Apostólico No tendrá el carácter de visita de Estado Será de todos modos una visita oficial, pero de carácter privado Motivo por el cual el presidente estará acompañado de una reducida comitiva Gobierno. El ministro Agustín Rossi ordenó realizar una auditoría en el edificio Libertador y encontraron parte del Archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abandonado y dañado en un subsuelo. Se trata de informes administrativos corrientes, pero Rossi remarcó que esa información puede ser necesitada, solicitada o buscada por la justicia o por alguien en determinado momento. Era un archivo en donde había documentación de la Dirección General de Administración y también de la Dirección de Derechos Humanos. Lo que parece tan notable es que un lugar que está destinado a archivo esté con... 10 centímetros de agua y con los, las cajas que contenían los la documentación, tiradas en el agua, tiradas en el piso, bueno, muestra una desidia importante a la hora de gestionar, ¿no? encontramos vidrios rotos una falta de control de plagas eh, bastante importante que, que se nota porque hay una mayor presencia de murciélagos y bueno y nos encontramos con esto que fue valga la redundancia la gota que rebalsó el vaso digamos no porque lo que a mí me sorprende es que usted sabe que tiene un archivo allí y sigue dejando las cosas en ese lugar estando en las condiciones que están no Economía. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, avanzó en el diálogo con los representantes de supermercados asiáticos para aplicar el programa Precios Cuidados con una lista más acotada de productos, con la expectativa de impulsarlo hacia fines de enero. Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Vamos a, a participar, ¿no? Digo con 310 productos como tienen los supermercados, pero seguramente con una canasta más acotada, más de más imprescindible, uh -huh. de, por ejemplo, haber una detergente, un azúcar, un café, si se puede. Eso bueno, veo un un aceite, un un paquete un guiso un claro. unos para hacer un guiso o lo que sea. Nosotros llevamos nuestro listado, pero la secretaria tiene otro listado donde ella convocó a los mayoristas y convocó a distribuidores y bueno, ella nos pasará sus precios y nosotros compararemos y tomaremos seguramente lo mejor. Provincia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof admitió que la resolución de la crisis que afronta la provincia y por la cual se postergaron los pagos de deuda dependerá de la negociación que lleva adelante el gobierno nacional con los acreedores privados y subrayó que es un problema complejo y delicado que va a tener una solución compleja cuatro años de macrismo en la provincia efectivamente como ocurrió a nivel nacional dejaron una situación de, de, desde el punto de vista financiero insostenible pero ahora parece que todo ese desastre ese capítulo desastroso de una ola, de un ciclo de sobreendeudamiento y en el gobierno anterior también default en términos de que se quedaron sin posibilidad de pagar y reperfilaron. Eh, todo eso se borró y ahora parece que al medio de asumir es un problema de, del Ministerio de Economía Nacional, del Ministerio de Economía o del gobierno provincial uh -huh. y la verdad es que la cosa es exactamente al revés. El ministro de Salud bonarense, Daniel Goyan advirtió sobre la crítica situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires luego de cuatro años de macrismo en esa cartera. Asimismo, Goyan describió que la situación financiera es muy complicada y sostuvo que no solo está la deuda, sino que no hay ni un peso en la caja. Bueno, desde el punto de vista financiero... Eh, encontramos un ministerio donde todo se dejó de pagar a los proveedores, a los prestadores yo, la fecha aproximada fue en las pasos las pasos decidieron no pagarle más a nadie ¿eh? uno podrá sacar cualquier conclusión, digo, uh -huh. pero ahí objetivamente para esa época dejaron de pagar, y entonces se acumuló una deuda, sumada a otra que venía, pero no de esta dimensión de corte masivo de pagos, ¿no? de una deuda de mil millones de pesos consolidada con proveedores y prestadores del ministerio, en el una cifra similar, 6.500 millones, este, y eh, el incluir salud, que son fondos nacionales que deben ir a la provincia para la, la gente que tiene pensiones no contributivas, particularmente los discapacitados. Economía El director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, afirmó que el gobierno analiza la posibilidad de que el aumento para los jubilados previsto para marzo, se concrete a través de una suma fija. El presidente ha informado que en el mes de marzo va a haber un aumento para todos los jubilados. Nosotros junto al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo estamos desarrollando en este momento reuniones técnicas para establecer cuál va a ser el incremento, probablemente sea una suma fija, pero digo nuevamente, el criterio eh, que el presidente ha instruido es que las jubilaciones, especialmente las más bajas y de los sectores más castigados, eh, mantengan su poder adquisitivo y sobre esa base y teniendo en cuenta la realidad, una realidad que todos ustedes conocen, y es una realidad fiscal muy compleja, este, se pueda mantener la viabilidad fiscal, no agravar las situaciones en un momento difícil y, por otro lado, hacer que los más postergados no pierdan valor adquisitivo. La Judiciales. La nueva administración de la Agencia Federal de Inteligencia encontró de casualidad más de 2.000 cajas de papeles y 5.000 escuchas en cassette y videos en VHS que estarían vinculados al atentado a la AMIA. Diana Malamud, que forma parte de Memoria Activa, cuestionó este hallazgo y responsabilizó al expresidente Mauricio Macri. el año 2015, cuando se hace la reestructuración de, de la CIA y... Muy poquito antes de, de que se vaya el gobierno de Cristina Kirchner, eh, las, fuimos a desclasificar un lugar, fuimos a ver los activos para que quede el registro de la desclasificación uh -huh. y todos esperan igualmente como lo que mostraron hoy, eh, exactamente igual. Eh, cajas y cajas de, de cosas inundadas también, llenas de caca, de cosas. Ese material de ese momento se pudo sacar de ahí y bueno, y una de estas partes se digitalizó. Hay muchísimo material, esto que dicen que encontraron hoy, eh, no está digitalizado, nadie lo había lo, no tocó en todos estos años, obviamente. Las escuchas, los videos, los VHS, es impresionante. La verdad que lo impresionante lo que había en ese momento para desclasificar y para digitalizar, pero bueno, el trabajo no se hizo. Se hizo solamente una muy pequeña parte y lamentablemente también lo que demuestra es el, el, la importancia de la causanía, ¿no? Es más que la importancia para ver realmente lo que se quiere, lo que se quiso hacer con la causanía, que es nada. Eso mm. lo que vimos en el este video, eh, tirarla a la basura de una manera, ¿no? Medios. Tras más de un mes de acefalía, como en otros sectores del gobierno, el ente nacional de comunicaciones tiene nuevas autoridades. A través del Decreto 64, el gobierno designó a Claudio Ambrosini como presidente del directorio del organismo. El decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete Santiago Cafiero y con vigencia retroactiva al 2 de enero, designó además a Raúl Gonzalo Quilodrán Llamas, y al experimentado Gustavo López, completando así tres de los cuatro puestos que el Poder Ejecutivo ejerce dentro del directorio del Ente Dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aún resta saber, y se sigue esperando, quién ocupará el cuarto puesto. Gobierno. El presidente Alberto Fernández se refirió a través de su cuenta de Twitter al plan de precios cuidados con que el gobierno busca ayudar a los consumidores y les pidió a los ciudadanos que informen sobre los incumplimientos en comercios adheridos. Ciencia El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, anunció que el gobierno de Alberto Fernández aplicará un aumento progresivo de más de 15 mil pesos para las becas doctorales del CONICET, que se sumará además al lanzamiento de 400 becas extras ...que se añadirán al plantel actual. Me parece que es un mensaje muy fuerte... ...un mensaje para que toda la comunidad científica argentina... ...desalentada, que fue castigada, estigmatizada... Eh, ...por el, la gestión de, de Mauricio Macri... ...vuelva a tener confianza... ...y sobre todo que los jóvenes... ...vean que se puede hacer ciencia en nuestro país... ...que crean que pueden, se puede hacer ciencia en nuestro país... ...y que el destino de ellos no es Ezeiza... ...o irse a otros países... ...eso me parece que es lo más importante y nuestra prioridad que los jóvenes se queden en Argentina. Una auditoría interna sobre los fondos de aguas y saneamientos argentinos reveló que la administración de Mauricio Macri en esa empresa había firmado con el club Boca Juniors un acuerdo por 2 millones de pesos anuales en concepto de invitaciones para ver partidos en sectores VIP de la bombonera y participar de recorridas turísticas por el estadio. Esto... Fue denunciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Tenía tarjetas corporativas, le pagaba a periodistas para invitarlos a la cancha de Boca. Tenía una flota de celulares contratada de más de 3.000 celulares. Pero no es solo lo de Aiza. Lo de Aiza lo conté por razones obvias, ¿no? Mm -hmm. que Es que tengo convivencia con la presidenta de la compañía. De sí, alguna hay manera, claro <risa> Pero la verdad es que lo que veo es que los famosos CEOs eh, Usaron al Estado como botín de guerra Judiciales El Comité por la Libertad de Milagro Sala La Organización Social Tupac Amaru Y Amnistía Internacional Pidieron el cese de la detención de la dirigente social Jujeña Por considerar que esa medida es arbitraria ...al cumplirse cuatro años de su arresto. Alejandro Garfanini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Con mucha expectativa, con el nuevo gobierno, con Alberto... ...porque no tenemos duda de que va a volver a poner a Argentina... ...en el sendero de, de la democracia plena y el Estado de Derecho... Y si hay democracia plena y de Estado de Derecho, nuestros compañeros van a quedar en libertad. Y Miraro está con mucha expectativa también. Es una compañera que tiene una fortaleza enorme. Acá han descrito algunas cuestiones que han pasado los compañeros en estos cuatro años de encarcelamiento. Los calabozos de castigo son calabozos de tortura en las cárceles de Alto Comedero. y todos nuestros compañeros han pasado por ahí. Hasta aquí.